minutos y medio y eh, aquí estamos como lo, todos los sábados eh, en la sesión abierta al público del observatorio ciudadano de guanajuato y el día de hoy eh, vamos a hablar de, de decisiones del ayuntamiento parquímetros conflicto de interés Acceso a museos, impuesto predial, tarifas en, de los mercados, abusos de autoridad de la policía, etcétera, etcétera, etcétera. Así que bienvenidos sean todos a esta nueva sesión del, del observatorio del día 20 de noviembre del año 2021. Les damos la más cordial bienvenida y esperamos que lo disfruten eh, como casi todos los sábados no no, no soy, puedo decir que todos los sábados disfrutan pero espero que este sí así que saludo a mis compañeros del observatorio eh, ya se encuentran en este momento que es María Dolores Montenegro Acevedo y a Carlos Arce Macías a quien le doy la palabra para introducirnos en estos, en estas decisiones del ayuntamiento. Buenos días, Carlos. Buenos días, Guillermo. Eh, buenos días a todos. Bueno, pues así es. Este tuvimos una una semana movidita. Eh, se dio la tercera reunión de ayuntamiento. Es la la número tres de. De, de este trienio eh, en la cual se puso a consideración de los miembros del ayuntamiento la aprobación de la propuesta de ley de ingresos y después hubo otra, otra sesión apenas el día de ayer donde se vieron se vieron asuntos no tan importantes unas, unos asuntos de la Comisión de Seguridad, en donde la presidenta de la comisión, que no conoce muy bien de los asuntos, pues falló y hubo una discusión ahí en el, en el, en, en, en el ayuntamiento, este, con, con toda claridad el, el regidor de, del PRI, el licenciado, este, ay, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Uh -huh. eh, que es abogado y fue jurídico de, de la, de, de, del municipio pues les hizo una serie de... Araujo, de Ángel Araujo. Araujo Ángel Araujo, así es, perdón perdón, perdón este, espero que no se me, me, se me vuelva a olvidar el nombre sí eh, Ángel Araujo lo hizo muy bien eh, y los puso en su lugar porque estaba, estaban procesando mal el asunto eh, y luego vieron el, lo relativo a que Guanajuato sea parte de eh, una organización de ciudades cervantinas. Cosas interesantes, pues. este eh, También ratificar eh, el hermanamiento con Alcalá de Henares. Pues, este... Viene bien a Guanajuato esa parte. Eh, y eso fue la, la, la cuarta sesión de ayuntamiento. Creo que la más importante realmente en la que debemos de poner mayor interés es en la tercera sesión. En esta tercera sesión que sí estuvo movidita se vio esencialmente como era ley de ingresos. En la ley de ingresos eh, a ver, el instrumento para cobrar impuestos, derechos, aprove aprovechamientos eh, el mecanismo es eh, la ley de hacienda para los municipios de Guanajuato, que es la que dice cada uno de los eh, impuestos, derechos y aprovechamientos en general, cómo se cobra. Y luego un instrumento que cambia cada año o puede cambiar cada año, que es la ley de ingresos. Y entonces en esa ley de ingresos se pa particulariza la ley de Hacienda y se dice... Eh, en este año, para cubrir el próximo presupuesto, primero hay que ver cuánto se va a recaudar o cuánto se cree que se va a recaudar y luego, en base a eso, se da el presupuesto de ingresos. Esta ley de ingresos va eh, puntualizando, eh, en el caso de cada eh, impuesto, de cada rubro de derechos o de aprovechamientos, eh, si van a subir, qué porcentaje van a subir las tasas, este, si es una cuota, cuánto puede subir. Normalmente lo que se hace es indexarlos a, a la inflación, a la tasa de inflación, para que pues, siempre estén más o menos actualizados. Eso es lo normal. Y aquí lo que, lo que llama la atención es eh, el enorme interés del alcalde porque fue él el que sostuvo las posiciones, en fin, de lo ha hecho, lo ha hecho mediante videos, eh, de subir considerablemente los impuestos a los guanajuatenses. El problema que hay aquí es que, si se fijan, por ejemplo, la posición de la oposición a nivel federal, es que eh, hay que ser bastante sensatos y tratar de no subir los impuestos, sobre todo porque estamos en un momento saliendo de pandemia donde viene la reactivación y no hay que quitarle dinero a la gente, sino hay que dejársela para que active la economía. Es una medida contracíclica. Entonces, para que esto se reactive hay que dejarle. Esa es la recomendación clásica de economía. Hay que dejarle el dinero a la gente para que gaste, para que active la economía, para que salga a comer, para que compre cosas que necesita, para que construya, etcétera, etcétera. Y así volver a la situación, por lo menos, eh, económica que nos encontrábamos antes de la pandemia. Bueno, pues contrario a esto, el Ayuntamiento de Guanajuato lo que está decidiendo es que necesita más dinero quiere hacer muchas obras y muchas cosas, quiere contratar 100 policías más y le cuesta una lanita, evidentemente. Entonces, como los, eso es de risa loca, eh. como los guanajuatenses votaron por la reelección del señor alcalde y todo lo que se trató en esa elección fue la reelección del señor, pues con esa reelección ustedes también votaron pues todas las decisiones del alcalde y todas las propuestas del alcalde por ocurrencias o ocurrentes que sean. Y entonces, junto con la reelección del alcalde, ahí va también la decisión de ustedes, los ciudadanos, de que, por lo tanto, hay que sustentar económicamente toda esa, todas esas eh, promesas de campaña que se hicieron y, por lo tanto, por lo tanto, eh, ahí está ya la, la decisión ciudadana democrática de que hay que subir los impuestos. Esta es el, el, el, la parte conceptual que ha utilizado el alcalde para decir, pues sí, si pues, sí, votaron por mí, yo les propuse muchas cosas, pues ahora hay que pagarlas y para pagarlas pues, hay que subirles los impuestos. Y entonces tenemos algunos, algunas cuotas, que, sin, que se que se aumentan 189 este, varias bastantes más van arriba de la inflación 3.95 inflación pues el agua este el 8.15 eh, y, y trata de establecer nuevas cuotas, por ejemplo, de parquímetros en diferentes eh, vías de acceso a la ciudad y en la calle subterránea. En fin, eh, una, serie de, una serie de aumentos que van mucho más allá de la simple inflación. Y a, en esa sesión se trató precisamente cada uno de estos rubros. Lógicamente, el padre de todos los impuestos a nivel local es el impuesto predial y ese quiere subirlo sustancialmente, sobre todo aumentando la base gravable del impuesto predial. ¿Cuál es la base gravable? La base gravable es eh, la cantidad a la cual se le aplica una tasa, del 2 o el 4%, pero a qué? pues al valor del inmueble. En este caso, esa es la base grabable, lo que vale su terreno o su terreno junto con su construcción. Esa es la base grabable del impuesto predial. Bueno, pues quiere aumentar las bases grabables automáticamente diciendo esto que antes costaba 100, ya no cuesta 100, cuesta 150. ¿Y por qué? Pues porque yo hice un avalúo ahí mis peritos y a, este, contraté unos drones y traigo unos drones y ya me dijeron la neta del planeta y entonces subimos las bases gravables Se supo eh, en, estos, en, en, en estas semanas que tiene 30 mil 30, eh, nuevos avalúos con los cuales les van a subir el impuesto predial. Esto es ilegal. Esto es ilegal porque para subir, para incrementar el impuesto predial, antes debemos de saber cuál es el valor del inmueble. Y la única manera cierta de saber cuál es el valor del inmueble, pues es haciéndonos un avalúo. Y por lo tanto, como tiene que ser un avalúo formal, tiene que haber una orden de evaluación. Entonces, al agente de catastro le debe de expedir una orden de evaluación. En este caso, pensemos que el licenciado Siliceo está en el caso y entonces tendrán que llegar los peritos del ayuntamiento, del municipio, a la casa de licenciado Siliceo con una orden de evaluación. Esa orden de evaluación dice, valúese el el, el inmueble, eh, este, eh, que está en la calle fulana de tan, en el número tanto, y váyase a evaluar. Y y los peritos le tocan al licenciado Siliceo, le, le enseñan la orden de evaluación y por lo tanto le piden que les permita pasar a la casa, checar bien, este, ver, este, qué calidad de construcción tiene, etcétera, su terreno, ya hay valores del terreno. Y entonces le hacen una evaluación, ven, este, se van con esos datos, le hacen una evaluación y tienen que informarle al licenciado Siliceo, tienen que informarle cuál es el resultado del avalúo oficial que le están haciendo. El licenciado Siliceo puede decir, no, pues está bien, pues los señores que vinieron están actuando, si es cierto, es hasta mi si bien, etcétera, etcétera, de acuerdo. Entonces, sube la base gravable y por lo tanto el impuesto, porque es un porcentaje de esa base gravable la que se paga de impuesto. Pero si el licenciado Siliceo no está de acuerdo con el avalúo porque no tomaron en cuenta de méritos del terreno, por ejemplo. Porque están tomando en cuenta que toda su casa, como es la casa del licenciado Siliceo, está hecha con pisos de mármol, este mármol de Carrara, muy caro. Este y y pero le ponen un precio excesivo al mármol de Carrara aún cuando sea muy caro, eh, puede estar en contra de, de, esa, de ese avalúo y, y y no queda en estado de indefensión, sino que puede defenderse y decir, oigan, señores, miren, a ver, de este avalúo, creo que está mal aquí, acá, acá y acullá Y entonces viene un proceso para contrastar, para ver, para, para, para decidir cuál es realmente, cuáles son los datos que deben de tomarse en cuenta para el avalúo. Ese es el, En estos casos, los señores pretenden hacerlo desde la comodidad de del despacho, del catastro, y lanzarles a los guanajuatenses incrementos al impuesto predial. Esto eh, no es así, esto es ilegal y ahora en enero que traten de cobrarles, pues hay que pagar, a este, no, no hay que pagar eh, este, estos nuevos avalúos este, ilegales que se están haciendo. Hay que defenderse, hay que defenderse yendo al Tribunal de Justicia Administrativa, eh, pero antes de ello también los guanajuatenses Debemos de, de hacer una crítica seria, eh, fuerte, dura en contra del ayuntamiento, porque en este caso ya no es nada más el alcalde, sino todo el ayuntamiento el que está permitiendo esto. Esto no puede llevarse a cabo de esa manera. Quieren más dinero. Quieren sacar más dinero de, de, de los ciudadanos, a ver, ¿para qué votaron por el, por, por, por el señor este? Este, pues eh, tienen que hacerlo de manera legal para empezar. Esta, esta, este es realmente un abuso del municipio. Ese es el impuesto predial. Se habló también de parquímetros, de agua, de acceso a los, al Museo de las Momias, un asunto serio de conflicto de interés tarifas de mercado, servicios de ambulancias, este, abusos de la policía, incremento en las guarderías, quitan las guarderías e incrementan 189% la, la la del DIF municipal, recolección de derechos sólidos de basura, también cuando hay petición de esto, aumentaron de una manera brutal la cuota a 1.100 pesos por ir a cuando se solicita un servicio de recolección especial y este el asunto de cobro de postes a las cableras y todo esto, donde pues eso no va para ningún lado, no, no, no, se nos ha dado explicación de qué pasa ahí. No quiero extenderme ya más. Este creo que es momento de que intervengan mis compañeros. No se oye. Perdón, que gracias por la introducción al tema, este Carlos. Vamos a dar la palabra a Lorita que la está pidiendo. Hola, qué tal? Muy buenos días. Buenos, buenos días, días a mis compañeros y a todos los que nos están siguiendo en Facebook Live. Bueno, Carlos, eh, so, sería, nos llevaríamos no horas e, y en este día, nos llevaríamos días para poder criticar y no una crítica destructiva, sino una crítica porque queremos que nuestro Guanajuato sea mejor y, y realmente vamos de mal en peor. O sea, nos llevaríamos de tan, tantas atropelías, anomalías y ocurrencias de este señor alcalde, pero ya lo hemos dicho muchas veces. Yo sí, nada más quiero hacer un comentario que afortunadamente hay una, un contrapeso en el ayuntamiento porque hablabas de, de que fueron todos no, no, no, no fueron todos, o sea, en el ayuntamiento sí se ve oposición, obviamente, no logran, no logran repuntear. ¿Por qué? Porque son minoría, ¿sí? Pero pues estamos viendo quiénes, quiénes realmente están pensando en, en Guanajuato y en, lo, en los ciudadanos más que, que nada, ¿sí? Tenemos eh, representantes que, que sería bueno mencionarlos, está Paloma Robles Lacayo que se opone y que fundamenta el, la oposición que hace en, en, en, la, en las reuniones, en, digo, en las sesiones de cáncer. Está Rodrigo, que también, eh, este eh, licenciado Ángel Araujo, o sea, ya se están sumando más personas y creo que sería lo más coherente. A mí me extraña mucho que los regidores que estuvieron, que, ya, que están por segunda ocasión, no no sé qué es lo que está pasando, eh, no sé qué es lo que pretenden, pero pues está Cecilia Paul o sea, Cecilia Paul no es, no es nueva, no es este que tú dijeras que no tiene estudios, no tiene estudios pero pues no sé, qué, no sé qué está pasando con ella que todo le está avalando está otra chica que ya habías comentado Carlos, que es una, una chica que es de, de aquí, de la, de la ciudad, de una familia reconocida, la hija de Gustavo González y de Betty. Eh, Cecilia también, no sé qué, qué pasa con esta gente, son gente preparada eh, este, y que no entiendo por qué le están siguiendo el juego a este señor. No sé qué condicionantes les esté poniendo. Eh, Carlos Chávez, pues no, no me extraña tanto de Carlos Chávez porque ha hecho un malísimo papel desde la administración pasada. Y, y bueno, las demás personas, la Stephanie, pues ya sabemos que es, es su parienta o tiene una relación con, con, su pari, con algún pariente. Eh, Mariel, pues ni se diga, o sea, de Mariel no esperemos mucho, de Campos Briones mucho menos también. Entonces, pero ya serían, serían menos, serían menos. Eh, si realmente Cecilia Pauls eh, este, eh, Cecilia González si, si unieran a la congruencia yo no estoy diciendo que se unan a la oposición, ni que se hagan amigas de ni de Paloma ni de la otra niña pero, pero que se unan realmente eh, para beneficio de la ciudadanía yo no sé por qué no es en contra, de, no es en contra de, de Alejandro Navarro, es en contra de las atrocidades que este señor propone. ¿Sí? ¿Por qué él, él la está proponiendo? Ahora, que él dice que no hay conflicto de interés en la sesión tercera, donde Paloma le dice que hay conflicto de interés. Claro, por supuesto que hay conflicto de interés. Oye, el señor Lolita, su familia. Nada más para, para poder darle orden a esto. ¿Por qué no empezamos? punto por punto, porque si no, porque fue una una sesión muy larga y tuvo varias, varias, este, varias partes, en fin, varias discusiones interesantes. Si te parece, vamos, vamos viendo. Bueno, toqué impuesto predial. Eh, hablemos de impuesto predial, si hay alguna consideración más sobre lo que comenté, sobre lo que se dijo. Eh, hablemos un poco de impuesto predial, luego pasamos a los parquímetros, luego al agua y así vamos, vamos revisando los asuntos. ¿Les parece bien? Ok, parece bien, claro. sí, sí okay. Para, no, para no hacer así como tanta bueno, confusión. Ok, predial. Ahí lleva el asunto, vamos a, a parquímetros, a que diga perdón, al impuesto predial. Bueno, yo, yo estoy de acuerdo en lo que tú dices. No puede ser, no puede ser con drones, ¿sí? al aire. Porque lo único que un dron puede detectar es si un espacio de terreno este estaba baldío y ya se construyó. Pero en una casa, ¿sí? en un edificio, ¿cómo lo vas cómo vas a evaluar un edificio? ¿Sí? Si tú hiciste ya remodelaciones al interior, ¿sí? del edificio, ¿cómo lo vas, o sea, de departamentos, por ejemplo, el, el iste Sí, la, las casas, la, el edificio de liste, ¿cómo lo vas a evaluar? No me explico. Este, y, por ejemplo, lo único que ve el dron son, son azoteas. O sea, lo único que puede ver el dron son azoteas, por favor. No nos hagamos tontos. Entonces, no puede ser de escritorio ni puede ser dron. Tiene que ser de, de directo eh, en eh, presencia. Eso es lo que yo puedo comentar. Sí, muchas gracias, lorita Sí, tiene, tiene razón el, el asunto de los drones. Sí puede detectar qué áreas no estaban construidas y ver que a lo mejor hay algo que parece una construcción, pero nos falta saber qué tipo de construcción, con qué calidad, etcétera. Muchos detalles que le dan valor o no al inmueble que hace que ese valor después esté grabado por el impuesto predial. Es decir, mientras no se haga eh, ese procedimiento de darle valor a las cosas que se tienen en los inmuebles, el impuesto predial no carece de una base sustentable. Este, Carla, por favor, ¿quieres eh, participar? Adelante. Gracias, buenos días. Este, sí, está fuera de la ley, totalmente fuera de la ley lo que eh, pues este, este, nuestro Presidente Municipal quiere hacer porque la, la ley establece que la base catastral debe de ser actualizada cada dos años y la última actualización que se hizo fue en el 2012, entonces eh, el valor de todas estas eh, pues construcciones, de todas estas propiedades debe de estar actualizado eh, y debe de haber una diferencia entre el valor comercial y el valor de renta también, eso tampoco está hecho el hacer volar un dron no, no es la técnica espacial para poder, eh, no creo que, la, que, los, que los miembros del ayuntamiento y las personas que trabajan ahí tengan la capacidad para poder eh, hacer una actualización solamente con un dron. Se necesita un vuelo aéreo. El último vuelo aéreo fue en el 2008-2010, eh, cuando estuvo Niceforo. Entonces... Este, pues todo esto es un, es un negocio que él está buscando, como les decía, está mmm, fuera de la ley, además de que la cartografía y la foto, fotogrametría que están de la última actualización solamente cubría el, el centro de población de Guanajuato, no cubría las superficies de Santa Teresa, eh, eh, solamente cubría una parte parcial de marfil, no cubría Valenciana donde está su hotel, entonces ¿cuál predial va a pagar él? Entonces, quedaron muchas comunidades fuera. ¿Sí me, sí me explico? Eh, por otra parte, eh, pues hay que... No hay deslindes jurídicos de los límites entre las comunidades tampoco. O sea, hay muchas, hay muchas cuestiones que no se están vigilando y que no se están observando eh, en cuestión del catastro para poder ellos determinar un aumento del, del, del predial, del impuesto predial. Eh, también hay pues sigue habiendo delegados que representan a las comunidades, pero que ya están registrados también en un sistema urbano. Entonces, pues eres comunidad o eres zona urbana. Y hay muchas discordancias y muchas inconsistencias en el sistema. Entonces, primero, pues debería de haber una actualización, un vuelo, no de un dron, de un, un vuelo aéreo, para poder hacer o poder determinar datos espaciales precisos. Eso es lo que podría aportar. Gracias, gracias, Carla. Paco, por favor. Ok, gracias. Hola, buenos días. Feliz reencuentro. Bueno, antes de decir mi opinión sobre el impuesto, yo quisiera hacer un comentario en torno a lo que es el Ayuntamiento de Guanajuato. Parece que en este momento se corrompió o se deshizo la naturaleza de que es un órgano colegiado representativo de los ciudadanos de Guanajuato. Y se ha convertido en una especie de así como de consejo de administración al servicio de un director todopoderoso. Entonces, yo creo que ahí hay un grave problema en esencia de lo que el ayuntamiento de Guanajuato está realizando, porque en realidad yo no creo que los guanajuatenses nos pues, sentamos representados ni por el presidente, ni por alguno de los regidores que, a los que a muchos de los casos no conocemos. A lo mejor por otros sí. Pero fundamentalmente el problema es que no hay esta visión, esta, vamos, a, a asumir y comportarse con la calidad de representar a una comuna, que hasta donde yo entiendo este es lo que es un ayuntamiento municipal. Por otra parte, estoy totalmente de acuerdo en que un dron no puede más que tomar una fotografía aérea. Y la evaluación o la evaluación de un bien inmueble, yo he pasado ya por varias experiencias de estas, el, el, la, la evaluación es muy minuciosa, revisan tiempo de construcción, tipo de materiales, dónde está la ubicación, colindancias, etcétera, etcétera, porque es donde entiendo el valor catastral se hace a, de acuerdo a las características y condiciones del inmueble la, el valor de lo que este, se encuentra en él y también su ubicación en lo que de lo que es la plusvalía voy a aceptar que probablemente la parte de plusvalía pues si abren nuevas este, vías de acceso, construyen centros comerciales, etcétera etcétera pues la propiedad pueda cambiar un poco su valor pero lo esencial es el inmueble con sus características y propiedades específicas entonces yo pienso que hay un total desaseo y que es una intención simplemente mercantil de decir voy a aumentar tanto por ciento y tomo la base que está en el catastro, porque hasta esa misma sería cuestionable. Yo tuve una experiencia con la propiedad de mi padre en León, en donde cobraban una, un impuesto predial por el, la, la, el inmueble de, de un lado. La casa de mi papá no tiene más allá de qué será. 120 metros cuadrados de construcción y me cobraban una cantidad de pedial aquí en León este, por más de 300 metros de construidos. Cuando yo fui a hablar ahí con la gente encargada, pues me dijeron es que esto es lo que nos dijo el perito. Le dije, pues, pues ese perito no lo es tanto, porque si el perito me regresa o me hace válido los 300 metros y no los 120 que tiene, pues entonces yo lo hago, ¿no? Pero, pues, construyamelos. Entonces, yo creo que hay un grave error y por eso es que sé que en los municipios hay un padrón oficial de peritos evaluadores y no se puede decir que un dron, o inclusive escuchando lo que decía Carla, una fotografía aérea pueda sustituir lo que es el, la constatación de cómo están los materiales y cómo está el inmueble en sus instalaciones y su distribución. Hasta aquí dejaría yo mi comentario. Gracias. Perdón, Ángel, este, si quieres abrir tu micrófono y después Carla, por favor. Bueno, esto del, del impuesto predial pues ha causado mucho, mucha comezón a la, a la población y con justa razón. O sea, porque incrementarlo por, por incrementarlo así, pues no, no se vale. Está contemplado en la ley que hay que hacer este, periódicamente una evaluación. del. De la... A mí esto de los impuestos no me gusta, me gustaba más la palabra que utilizaban nuestros abuelos o nuestros tíos de, de la contribución, ¿no? porque era lo que, lo que hacían ellos, ellos decían, yo voy a contribuir a la presidencia. ¿no? Este, pero bueno, el término ya se quedó así. Y en cuanto a lo de los drones, yo pienso que el drone es una herramienta excepcional, o sea, para todo, para todo tipo de trabajo, sobre todo cuando queremos ver superficies. Y la presidencia municipal, el ayuntamiento debe apoyarse en los drones para tener información de primera mano pero lógicamente esa información después ellos tienen que bajarla al escritorio, hacer el análisis y después hacerlo en campo, ¿Sí? porque no es posible que se pueda detectar el crecimiento. Ojo, porque aquí la evaluación del, eh, de un predio es porque se hace, eh, de acuerdo a la ley, el incremento predial, o sea, como está, como está este establecido, y la otra por crecimiento del inmueble, ¿sí? O sea, lo que se haga al interior del inmueble no causa, no causa problema con el costo del, del crecimiento de, de la vivienda, ¿sí? Y por lo tanto no aumenta el predial. Yo puedo modificar un baño sí, o una recámara y eso no me va a modificar el impuesto predial. Me va a incrementar el impuesto predial, el crecimiento de la vivienda, agregar un cuarto, dos cuartos, un patio, una alberca, un área de... ¿sí? O sea, todo esto me lo va a incrementar, entonces el dron es útil, es una herramienta, ¿sí? pero esa información habrá que bajarla y entonces hacer el análisis. Y tiene que ser físico. A ver, yo veo en la casa, en el lote 45 del fraccionamiento perengano, que ya tiene dos áreas más construidas a un lado pues entonces tiene que ir al perito y tiene que hacer el, el, el avalúo, ¿no? O sea, del crecimiento para ver en qué condiciones se hicieron, con qué materiales se hicieron, ¿sí? Y cuál es el costo de todo esto. Y esto es lo que va a incrementar en un momento, el costo real de la vivienda, ¿sí? Y si aumenta el costo real de la vivienda, tiene que aumentar el costo real del predio. Entonces, eh, el dron es útil, muy útil, ¿sí? Pero en realidad hay que hacer mucha chamba después, o sea, no puede no se puede evaluar un inmueble este, e, e incrementar su impuesto nada más por lo que se, se ve desde arriba. ¿no? Eso es, es, esa ha sido mi opinión desde el principio. No sé en qué términos, dónde iban las comas, dónde iba el énfasis a la hora de que hiciera una declaratoria que con base a los drones se iba a hacer esto, ¿no? Eh, habrá, que, habrá que aclararlo bien este, y bueno que utilicen las herramientas y la tecnología que tenemos ahora, o sea todos tenemos la obligación, yo pienso que uno de los problemas más grandes del predio no es tanto el que se aumente o no se aumente sino la gente que no paga el predio y ahí hay una bolsa perdida bastante interesante para el ayuntamiento y para nosotros pues como guanajuatenses. Sí, adelante Carla y sí, eh, a mí me gustaría aclarar dos cosas. Cuando yo digo que no se puede por drones, yo me refiero, no es que no se pueda, sí se puede porque la tecnología sí está diseñada para ello. Lo, a lo que yo me refiero es que el ayuntamiento no está capacitado para hacer eso y las problemáticas las podemos observar que se vienen arrastrando y por gente que ha trabajado ahí, hemos tenido esta, pues estos, este conocimiento de que los planos ni siquiera cumplen con los elementos técnicos necesarios. O sea, les faltaban coordenadas, algo tan básico como coordenadas UTM, que ya se pedían desde el 2010, hay muchos planos que ni siquiera las tienen aún, aún. o sea, y la actualización, no puedes hacer una actualización eh, de esta manera cuando no tienes ni la precisión, ni los elementos técnicos, ni el personal capacitado para poder usar drones. La última que se hizo fue a través de un vuelo aéreo, no sé si la escala de un vuelo aéreo es diferente, la precisión en magnitud, en poder trabajar las imágenes cuando se trabaja ya de manera geoespacial es mejor calidad un vuelo aéreo que una que un dron para, para determinar eh, para poder aplicar la técnica de fotogrametría o, o debes de tener una agencia muy muy especializada en drones este, para que pueda hacer un buen trabajo de lo contrario pues va, va a fallar por otra parte estoy completamente de acuerdo voy a compartir eh, pantalla eh, ¿Con ustedes? ¿Ya sí. pueden ver ahí mi, mi pantalla? Sí, sí, ya. Este es, el, okay, este es el reglamento orgánico de la Administración Pública Municipal de Guanajuato. Este está vigente pues desde mayo del 2021 y aquí podemos observar las, las atribuciones del catastro. Entonces, nos dice que debe la, la dirección de catastro impuesto, el impuesto predial. Tiene además de las atribuciones en común para los titulares de las áreas adscritas a las dependencias que prevé este ordenamiento las siguientes. Actualizar y dirigir el padrón del contribuyente predial. Eso no está hecho. Coordinar, administrar y dirigir las acciones del catastro, así como determinar los presupuestos inmobiliarios del municipio. Asignar la clave catastral, que eso tampoco se ha hecho, a cada uno de los inmuebles. Esto de la clave catastral es muy importante. Determinar los créditos fiscales derivados de las contribuciones inmobiliarias y dar las bases de su liquidación. Ah, aquí hay donde autorizar el registro, refrendo y revocación del nombramiento de peritos. Esto es algo bien importante porque luego los peritos están del lado del municipio porque les pusieron una base de datos y eso lo supe ayer en unas mesas de trabajo. El director de ordenamiento territorial les autorizó a ellos tener un sistema, a los peritos, donde ellos podían tener acceso al catastro, pero la gente común no, solamente los peritos. Eh, entonces, ahí se está privilegiando la información y eso no está bien. Realizar la cartografía y la digital, digitalización de los predios y fraccionamientos dentro del territorio municipal. Todo eso no se tiene, o sea, todas las atribuciones que están por ley no se tienen. Además de que en el manual de procedimientos, que no lo tengo a la mano ahorita, dice que... Para poder tú tener un aumento del predial, necesitas, como bien decía Arcos, el levantamiento, una visita técnica, un evalúo de gabinete y debe de haber una propuesta. Ellos te tienen que proponer y, tú, y entonces ahí ya se llega a un acuerdo. Pero no es como nada más como lo quieren hacer de, ah, sí voy a subir tanto el predial. Hay que, hay que ver todos estos elementos que están haciendo por que, que todas estas normas que se están saltando y que no están haciendo los procedimientos adecuados. Era lo que quería compartir. Sí, muchas gracias, eh, Carla. Eh, entonces, quedamos con que los drones y los vuelos aéreos podrían servir para identificar un terreno, tal vez hasta para deslindar de que, con eh, respecto a otros, pero nada más. El asunto de la, del impuesto predial es por el valor del inmueble. Y para determinar el valor se requieren muchas cosas más que solamente el plano de terreno y las construcciones. Adelante, Lorita. También nada más sirve, eh, los drones sirven para, para ubicación. Sí, eh, es una herramienta. Yo no, lo único que quiero decir es, en presidencia municipal tienen gente especializada para hacer esto con drones. O sea, es una pregunta para... Para el ayuntamiento, si tuvieran la gente especializada para manejar los drones y sacar la cartografía y sacar todo lo que se requiere, pues bueno, porque ni peritos, ni peritos valuadores buenos tienen en presidencia. Los peritos son externos y como lo acaba de decir Carla, hay peritos valuadores externos que no les van a hacer la chamba gratis a las gentes, ¿sí? ellos tendrían que hacer también su primero, su, su evaluación, y no hay evaluadores, peritos evaluadores de, en, en este, en internos en presidencia municipal. Entonces, pues empezando desde ahí, no tienen a la gente, a la gente preparada para poder realizar un trabajo bien, para poder hacer este, la, los valores catastrales. Gracias, es este, Carlos, por favor. Sí, mira, Guillermo, este asunto de, de, del impuesto predial no nada más es en Guanajuato, es en todo el estado, porque hubo una recomendación de la Secretaría de Finanzas este, diciéndoles, pues no va a haber dinero, ya no tenemos lana, este, nos ha cortado mucho la federación, y entonces rásquense con sus propias uñas. Y sus mejores uñas que tienen, la mejor uña que tienen es la del impuesto predial. Entonces, suban los valores de las bases grabables, aplíquenlas y fusilen al, al ciudadano, ¿no? Este, al contribuyente. Esto es lo que están haciendo o esto están intentando hacer. Yo creo que realmente el ayuntamiento nos debe una sesión de ayuntamiento donde se trate el asunto a profundidad, nos deben una sesión de la Comisión de Hacienda donde se trate el asunto. Ay, perdón, se me olvidaba que la Comisión de Hacienda la, la, la preside la, señor, la, la señora Mariel, que es la, la incondicional del alcalde. Pero ahí en la Comisión de Hacienda se tiene que tratar el asunto. Y en todo caso, a la reunión de la Comisión de Hacienda, pues pueden ir cualquiera de los demás regidores, aunque no sean miembros de la comisión, no votarán en la comisión, pero pueden estar oyendo y pueden participar. Bueno, el asunto es que necesitamos saber los ciudadanos. Necesitamos saber los contribuyentes a través, a través de nuestros representantes. Pues cómo está el asunto, que nos lo digan, que nos informen. Que nos lo informe la parte oficialista del ayuntamiento, que están haciendo las cosas muy bien, si es así, o que nos lo diga la oposición, pues toda la clase de, de, de problemas y errores que puede tener el para empezar el catastro del municipio y esta idea de subir automáticamente el impuesto predial. Creo que nos deben una buena discusión sobre el asunto y una serie de explicaciones a estos aumentos que se están este, procurando a través del predial. Sí, muchas gracias, este, Carlos. Pues podemos pasar a otro, a otro tema, porque este predial parece que queda claro este, que no se están haciendo todas las eh, todos los, eh, cuestiones suficientes para que no se violen los derechos de los ciudadanos, para que los ciudadanos sientan la obligación y contribuyan a, al gasto del, del erario, pero siempre y cuando sea el resultado de un procedimiento apegado a la norma y a la justicia. Así que de pasamos modo, a... sí, Nada más, les recuerdo que la forma de contribuir de todos nosotros está normado en la Constitución. El artículo 31, fracción cuarta dice que tenemos obligación de contribuir de manera equitativa y proporcional. Si no nos cobran lo que se debe de cobrar en el impuesto predial, que es conforme al valor del, del inmueble, porque ese es el que no está bien determinado, entonces hay desproporcionalidad. Ergo, están violando los derechos de los contribuyentes. Punto. Sí. Ojalá que, que no solamente estemos convenciendo a los que nos están viendo, sino a los 130 mil personas que no votaron en, esta, en estas pasadas elecciones y que también son ciudadanos de Guanajuato y que también van a tener que pagar un impuesto predial que debería estar bien hecho. Entonces, porque hablarle a los 30 mil que eligieron a... A, a Navarro, pues creo que es un asunto ocioso. Ya decidieron que volviera nuevamente a, a presidir el, el ayuntamiento, pero los otros 130 mil no han manifestado nada. No se trata solamente de, de, de decir que está mal, sino ejercer nuestra ciudadanía y, y decirle al ayuntamiento, tú eres responsable de que se estén violando los derechos o no de todos los ciudadanos este pasamos al siguiente tema entonces eh, por favor eh, Carlos que era eh, eh, en el orden que lo comentaste Sí, eh, se trata del de parquímetros es uno de los temas que más problemas suscitó a la hora de que se presentó la idea es cobrar en la subterránea en el paseo de la presa y en La Lóndiga eh, son 620 cajones de estacionamiento. Fue lo que comentó, lo que se comentó ahí. Eh, eh, de 8 de la mañana a 8 de la noche, 8 pesos por hora de estacionamiento, iniciando con un cobro de 15 pesos por la primera media hora y luego 8 horas por cada hora. Eh, Lógicamente, la ciudadanía está muy alterada por por, por por esta acción que se pretende implementar. El día de la el día de la sesión de ayuntamiento, lo que se dijo ahí es que todavía no se sabía cómo se iba a hacer. Eh, o sea, están proponiendo una serie de de, de de de cobros, pero no saben ni siquiera cuánto va a costar. No sabían cómo se va a hacer. Hoy, el día de hoy, apenas salió una declaración del alcalde diciendo que lo va a hacer electrónico para no poner parquímetros de esos clásicos que, que mucha gente conoce, eh, para no tener problemas con el Ina, porque el Ina no le va a dar permiso. Entonces, que como no se va a echar una bronca con el Ina, lo va a hacer de manera electrónica. No, no tiene mucha idea tampoco de cómo se hace de manera electrónica, pero de manera electrónica se ponen unos, unas torres este, en, en diferentes lugares donde uno va, este, saca un t paga, da la información, saca un ticket, paga y con ese ticket lo pone eh, en el parabrisas de su auto por dentro para que vea el inspector, qué pasa, hasta qué horas está cubierta la la, la, la, la, este, la parte del. El, el tiempo que, que va a quedar ahí el, el, el auto, lógicamente, cuando el auto ya pasó su tiempo o el vehículo ya pasó su tiempo, ya, ya, ya, ya no está cubierto a su pago, entonces se pone una cosa que se llama inmovilizador, que entra en las ruedas y ya no puede uno mover su, su auto hasta que un, unos personajes este, que son perseguidos ahí en la Ciudad de México, con todos los que se pasan tantito de, de horario, pues este, no vaya uno a pagar al 7-Eleven, son como 500 pesos, 700 pesos, ya no me acuerdo cuánto, y entonces ya con el ticketito de pago van y le quitan el inmovilizador. Entonces así opera esta parte digital que, que dice él. Entonces no es tan fácil, hay que tener toda una operación ahí con las gentes estas que andan poniendo los inmovilizadores. Hay que poner, por supuesto, una parte de infraestructura urbana que son estas torres, unas pequeñas torres de dos metros, dos metros y medio, donde están... El sistema para ir a pagar y la alcancía para, para, para pagar con monedas también. Este, algunas pueden pagarse por, con tarjeta. Hay aplicación también. Uno puede entrar a la aplicación y ahí poner la placa de su coche y todo esto. Pero pues es un, es un no es un asunto sencillo. Y yo no sé de dónde saca que con ocho pesos la hace. Digo, probablemente sí. O está viendo nada más cuánto cuesta lo de México y todos lo aplica acá. pero a ver, yo creo que viene la discusión. Aquí está Ángel, está Carla, está eh, Lolita Paco. y Paco Montiel. Este, El problema que tiene Guanajuato es que la gente vive en callejones y en esos callejones no hay estacionamiento. Y mucha gente se estaciona pues en esas calles donde ahora van a cobrar, van a cobrar ocho pesos. Y, y si está, si se. El día es el equivalente al mes algo así como dos mil, dos mil trescientos pesos al mes de estacionamiento. Este, y aparte, pues hay que irles a poner a los, al, al, al parquímetro, eh, hay que estar al pendiente. Hay muchos parquímetros que te aceptan únicamente cuatro horas. Este, no sé aquí, si aquí va, puedas pagar las ocho horas, en fin. Eh, no sé, es todo un reto para Guanajuato una cuestión de estas y por supuesto una enorme molestia y sobre todo un costo altísimo, o sea, el que tenga auto va a tener que pagar cerca de dos mil pesos mensuales por dejarlo en la vía pública y no sé qué beneficios tenga el dejarlo en la vía pública. Sí, gra sí gracias. Este, Carlos, ¿Alguien ¿quiere comentar uh, algo más de lo que ya se comentó? Adán por favor. Sí. Bueno, esto de los parquímetros también es, pues, es un tema ya muy recurrente, ¿no? Es un tema muy recurrente, este, el espacio público en Guanajuato siempre ha estado invadido de vehículos, bueno, de los ochentas para acá, finales de los ochentas. Y, bueno, si están viendo la manera de cobrar piso, pues, de algún, por decirlo de alguna forma, este, por estar estacionados, creo que se deben, se deben de tomar algunas acciones. Los parquímetros, bueno, por, ciudad, por ser ciudad, patrimonio de la humanidad, están así como que restringidísimos. Eh, no se va a poder hacer eh, de manera física, pero aquí lo interesante del asunto y lo que yo veo luego en las declaraciones que hace el ayuntamiento por cualquiera de sus voceros, es eh, que primero sueltan el, la idea sin un fundamento y, y si es para crear polémica pues si sí la crean, porque por eso estamos aquí nosotros hablando sobre, sobre los parquímetros, es una primera idea, la sueltan, la publican, la la difunden y todos reaccionamos, ¿no? Y yo pienso que aquí lo que está faltando es una estrategia de primero hacer un análisis y después hacer la propuesta, ¿sí? Es decir, vamos de acuerdo al análisis, al estudio, a lo que los expertos estuvieron realizando en sus trabajos, se van a aplicar los parquímetros de esta manera, ¿sí? Y entonces ya ten, tenemos un panorama más claro, pero la verdad es que no sabemos, ni ellos saben, cómo van a funcionar los parquímetros, ni dónde van a funcionar los parquímetros. ¿no? Guanajuato y su, su... O sea, es insuficiente para la capacidad de vehículos que, que circulan diariamente. Eso es, eso es definitivo. ¿no? Yo he hecho ya varias propuestas, he hecho varios comentarios a las personas indicadas de que lo que hace falta aquí es estacionamientos o una reglamentación un poco más estricta ¿no? en, cuanto, en cuanto a todo esto. Pero bueno... O sea, es una polémica por una idea que se suelta, pero no se fundamenta. Y yo pienso que primero hay que fundamentar y después hay que hacer la propuesta. Eso es todo. ¿Quién sigue? No, se nos descomputó. Des Tantito. Carly. ¿Tú pues querías Carly la mano. Yo, yo quiero, pero ¿Ella? estoy preparando una diapositiva para que sea como más claro. No sé si alguien tiene otro comentario o si no, pues ya la presento así. Eh, bueno. Adelante, eh, ¿no? ¿tú, ¿Tú, Lolita, tienes algún comentario? Ahorita que Carly haga su presentación. Es, es que está haciendo al, algo. Ajá. A ver, este. <ríe> Bueno, el, el, el asunto del, de, del parquímetro, yo creo que lo que dice Ángel es importante, o sea, Guanajuato no es cualquier ciudad, yo entiendo que ponerlo, instalarlo en colonias modernas, por ejemplo, en la Ciudad de México, Colonia Roma, Condesa, etcétera. cada cuadra hay una estructura de estas, un, un, un, este, una columna eh, de... de, de de lámina donde está ahí el dispositivo para ir a, a, a pagar pero en cada esquina o, en, o en, en cada esquina hay uno o sea no es este poner uno en, en cierto lugar y otro a, a 400 metros, no cada esquina tiene un elemento de estos para ir a, a, a pagar este, yo no sé en el caso aquí del alcalde que dice no pues lo vamos a no tengamos nada que ver con el INA, por lo visto, algo sucedió, este Ángel, tú no estabas, no has estado aquí con nosotros, pero no sé si sepas que ya se fue el delegado sí, anterior, sí, sí, y sí, ahora sí. el alcalde está un poco nervioso, y entonces sí. me parece que no quiere no quiere tener nada que ver con el INA. antes sí, sí se sentía cómodo, eh, pero a ver, con esa perspectiva de ciudad patrimonio, este... ¿Esto que, Pues yo, yo siento que tiene que necesariamente pasar por ahí. Claro. No, bueno, claro, yo creo es que... que Guanajuato, es que mira, si, si, si, si vemos los dos temas que estamos analizando ahorita, los prediales y los parquímetros, en la ciudad de Guanajuato es bien complicado. ¿sí? Nosotros no tenemos la traza cordel no tenemos la traza romana con las escuadras, donde podamos poner en cada esquina un elemento, pues aquí no tenemos, no tenemos esquinas, no tenemos cuadras, y, la, y una calle, la mitad de una calle se llama de una manera y la mitad de la otra misma calle se llama de la otra manera, o sea, Guanajuato es harina de otro costal, Guanajuato es, es, es una ciudad tan compleja y tan complicada, Sí, que es muy difícil implementar este tipo de situaciones, ¿no? O sea, tanto lo del predial, tanto como lo del parquímetro y de muchas otras cosas, todos los servicios públicos. O sea, no se pueden, no se pueden hacer eh, de una manera tan fácil. Por eso es lo que yo digo, bueno, antes de soltar la idea, primero analísenla, ¿sí? analísenla para poder ver cómo es que se va a hacer. Aquí las, los, las antenas y los dispositivos electrónicos pues, no se van a poder poner porque es ciudad patrimonio y no se pueden agregar ese tipo de elementos por más que se abogue y por más que se discuta que es para tener ingresos porque no tenemos, o sea, aquí o, o somos ciudad patrimonio o no somos ciudad patrimonio y todos estos elementos desde luego pues nos vienen a quitar parte de los valores que tiene la ciudad de Guanajuato no entonces así habrá que ser más conscientes en el, en el momento de hacer una, la publicación de una idea, yo sigo con eso y sí, bueno, y también habría que ver las inversiones que se han gestionado, o que al menos Navarro ha presumido que él las gestionó, como son eh, los más de 200 millones de pesos que se utilizaron en hacer eh, el distribuidor vial y ese asunto, y no se ha invertido un solo centavo en transporte público. Transporte público no contaminante para preservar la ciudad. De eso. De eso no hay nada. Adelante, Ángel. Ahí, ahí quiero tocar esto. Mira, ya, ya lo habíamos platicado alguna vez en, en alguna de las sesiones, pero ya hace más de 30 años, 35 años, eh, yo hablaba de la calidad del transporte público. Habiendo un transporte público eficiente, la ciudadanía no necesita el vehículo. Claro. O sea, y eso lo vemos en los países de, de primer mundo. Y, y siempre que hablamos del país de primer mundo, lo vemos así como que uff los fifís, ¿no? O sea, como dirían por allá, pero no, esto es atender realmente a la población y es un servicio público eficiente, donde yo salga de la casa, me suba al camión y el camión me deje en mi trabajo. O sea, nos saldría a los ciudadanos más barato que utilizar un vehículo, pagar una gasolina, el deterioro y la depreciación del vehículo, más los ocho pesos de estacionamiento ahora que van a imponer, o los 19 pesos en los estacionamientos este, privados, ¿sí? O sea, para mí, para mí, este, como ciudadano Ángel Arcos, yo prefiero salir a la calle, caminar unos metros, tomar el cañón y que me deje en el trabajo, Ajá. y regresarme de la misma manera, ¿no? Pero siguen con los mismos armatostes de vehículos contaminantes, porque aparte habrá que enfatizar eso, que contaminan, o sea, va uno atrás de ellos y tienes que subir los vidrios del coche porque te están echando todo el mundo, ¿sí? Y te ocupan el espacio y hay tres, cuatro camiones en fila, o sea, realmente el transporte público es totalmente ineficiente y yo no entiendo. Después, cuando menos esta declaración yo la hice después de una, de una conferencia que di, y en el periódico me insistían cómo hacerlo. Digo, no, es que yo no te voy a venir a decir cómo hacer un, un transporte público eficiente. O sea, estas son las autoridades las que tienen la obligación de hacerlo, porque tienen que hacer un estudio que es caro, ¿sí? Y después contratar el servicio de los expertos en un transporte público eficiente, porque la verdad y con todo respeto para los que nos brindan el servicio aquí, o sea, es pésimo, ¿sí? Es malo los vehículos están desarmando, son contaminantes, pasan a la hora que quieren, eh, arriesgan y exponen a los usuarios, ¿sí? O sea, no funciona correctamente. Entonces, aquí el gran secreto para evitarnos todas estas broncas es un, un servicio público eficiente. No hay de otra. Olvídense de parquímetros, y olvídense de estacionamientos en la calle, y olvídense de que el tránsito va y te, te raya el coche y te pone ahí la hora en la que llegaste, o sea, ese tipo de molestias. El servicio público claro. eficiente lo estoy repitiendo ahora, después de treinta y tantos años, ¿no? Y sé que ahí se va a quedar, en un comentario nada más. Pues ojalá que no, ojalá que el ayuntamiento haga su labor y que vea, tenga una visión de futuro y empiece a dar los primeros pasos para tener una ciudad deseable, ¿no? Sí, Carla. Carla, adelante. Sí, gracias. Este, Miren, yo voy a... Es, es algo muy sencillo, pero creo que dentro de las teorías de, de los intereses públicos, los parquímetros es el nuevo modelo de negocios de Navarro, ¿sí? Y no solamente, mucho cuidado, porque no solamente está buscando lo de los parquímetros, o sea, va sobre todo los servicios públicos municipales y pues aquí viene la privatización de los servicios públicos en el municipio, ¿no? Miren, la, los Objetivos del Desarrollo Sustentable, que son estos objetivos que nos marcan la línea o las políticas públicas que deben de seguir los municipios para un desarrollo sostenible, nos marcan el Objetivo de Desarrollo Sustentable número 11, las ciudades y las comunidades sostenibles. Esto nos dice, en resumen, que hay que mejorar la seguridad, la sostenibilidad de las ciudades y que la sostenibilidad de las ciudades implica garantizar el acceso a viviendas seguras y asequibles y el mejoramiento de los asentamientos marginales. Y aquí es algo que quería decir ahorita antes de que se me vaya con mi dispersión. El mejoramiento um, incluye realizar inversiones en transporte público, lo que nos decía ARCOS. O sea, es un fenómeno que ya está estudiado. Eh, la ONU nunca te va a decir, pon parquímetros o pon más estacionamientos. No, o sea, mejora tu sistema de transporte. Mejora el sistema de transporte y verás cómo la gente deja de contaminar, verás cómo la gente deja de usar sus carros. Si tienes un, un sistema de transporte efectivo, rápido, seguro, esto es entre otras cosas, ¿no? Ahora, quiero recordar también ¿Cuáles son las atribuciones que por? Pero, constitución... Perdón, per, perdón, Carla, pero es que esto que estás diciendo es bien, bien importante. Entonces lo que nos estás comunicando es que a nivel global lo que se, lo, lo, se está poniendo una ecuación donde te dicen, este, primero transporte y luego piensa en las otras cosas. ¿Es así? Sí. Sí, bueno, nos están diciendo que eh, debe de haber una sostenibilidad en las ciudades y estos son modelos que ya la ONU ha estudiado, que ya otros, que se han estudiado en otros países y que se han hecho y que recomiendan para México y para los países de América Latina y el Caribe que se mejore el transporte público. O sea, esto es algo que debe de ir de la mano de toda la planeación que hacen los municipios, porque al final del día debe de estar articulado. Y es lo que ni los, ni los regidores ni el presidente municipal alcanza a ver estos los objetivos del desarrollo sostenible son la base y son, son la guía que nos va a permitir tener un desarrollo adecuado en, en nuestro municipio o en los municipios en general. Y ellos ya dan recomendaciones muy claras. Yo aquí sí creo que es necesario, como les dije en la cuestión del agua, que, que traigamos a un relator de la ONU para que vea todo el, desmadre, perdón, todo el desorden que está haciendo este señor, porque no es posible que no esté siguiendo las guías que ya están. Ahora, el INAFED también les da muchos cursos y capacitaciones para los ayuntamientos. Yo toda la semana me la paso chutándome los cursos del INAFED y nunca, nunca, nunca he visto a un miembro del ayuntamiento, ni a un regidor, ni a un síndico, ni al presidente municipal, tomando estos cursos que precisamente hablan de esto. Entonces es, es vergonzoso, es vergonzoso que esta persona vea el municipio como un modelo de negocios, no como una ciudad que debe de ser atendida. Ahora, con base en la constitución eh, política de los Estados Unidos mexicanos, recordemos cuáles son las atribuciones y las obligaciones que tiene el ayuntamiento, las prioridades. Yo no sé si ustedes ven aquí en todo esto, se las voy a leer, agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de las aguas residuales. En todo eso estamos pésimo, alumbrado público, o sea, los callejones están sin luz, están oscuros, generan eh, inseguridad, violencia, acoso, un montón de problemáticas sociales que tampoco lo cumplen. Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición de residuos sólidos. Ayer que pase por la iluminación de aquí de, de Pastita, los botes de basura, los depósitos donde se pone la basura, están rebasados, están hasta el tope la basura por todos lados, no tenemos un, un, un sistema de recolección eficiente, no tenemos un sistema de disposición final de residuos, tenemos un tiradero municipal que está sobresaturado. Mercados y centrales de abastos. Híjole, ahí ya no sé qué decir porque ya yo creo que están muy contentos los del mercado, las personas del mercado, porque ya Cecilia Post los defendió, ¿verdad? A lo mejor van a estar ahorita muy contentos como si no les afectara todo lo demás. Panteones. Los panteones están en pésimas condiciones. El rastro municipal únicamente tiene un tratamiento primario. No tiene ni siquiera un tratamiento secundario. Entonces todo lo que sale de ahí, los vixiviados y toda la sangre y todo, va directito al río Guanajuato. Calles, parques, jardines y su equipamiento. Bueno, pues, ¿para qué les digo? Les recuerdo la última de la tela de los árboles y los árboles que sí se deben de cuidar están, de verdad, yo me he fijado ahorita en, en mucho en los árboles de la ciudad, unos están completamente mutilados, o sea, no tienen ni siquiera personal capacitado para poder darle atención a, a los parques y jardines. Seguridad pública, pues, ¿qué les cuento? Nomás fíjense quiénes son los jefes y nada más fíjense quiénes andan de policías. La, la regidora, que es, es la presidenta de la comisión, y Navarro, y luego estaban, tuvieron todavía la poca vergüenza y el cinismo de pedir en sesión para los uniformes. ¿Para los uniformes de quiénes? ¿De ellos? ¿Ya, ya traen uniforme, ¿no? ¿Quieren otro? Bueno, entonces estas son las, las atribuciones que tiene el, eh, las obligaciones que tiene el ayuntamiento y que sí se deben de cumplir. Yo no sé si ustedes ven parquímetros aquí. En ningún lado en la Constitución dice eso. En ningún lado dice estacionamientos. O sea, realmente este señor está perdido y no se está pegando a la ley. Está violentando nuestros derechos y está viendo al municipio como un nodo de negocios. Muchas gracias. Sí, gracias Carla. Bueno, pues tenemos todavía muchos eh, temas más que comentar sobre las decisiones que ha tomado últimamente el ayuntamiento. Y entre otras, pues sería el acceso al Museo de las Momias, que, bueno, pues en sí mismo, independientemente de que se haga o no uno nuevo, el, el actual deja mucho que desear, pues deja mucho que desear, porque hace falta, sí, Carlos, perdón. Oye, no, no es que yo siento que el asunto de parquímetros como que debemos de concluir algo, este, ah. digo, ya, ya se pre presentó. Entonces, yo creo que, a ver, lo más dramático es que hayan presentado un cobro porque el problema que tenemos es que ya está ahí en la ley de ingresos para que nos puedan cobrar los ocho pesos por andarse estacionando. Todavía no sabemos cómo le van a hacer. Ellos ya saben que nos van a cobrar. Ese es, ese es el problema. Y, y el asunto está tan distorsionado, tan maltratado, que ni siquiera sabían cómo lo iban a cobrar y ya andaban cobrando cierto precio. Entonces, digo... Evidentemente eso nos va a llevar a, a tener que la, la ciudadanía a tener que defenderse este, necesariamente. pues. A, ahora, por lo que explica Carla, entiendo la intervención de la regidora Robles Lacayo, de Paloma Robles Lacayo, que le leyó les leyó ahí en el ayuntamiento eh, y les dijo que no habían hecho nada en cuestión de transporte público que cómo iban a eliminar posiciones para, para los autos cuando no se había trabajado suficientemente, como ha dicho eh, Arcos y, y, y Carla, en el transporte público para que la gente pueda dejar los autos en otro lado que más le convenga, etcétera. y pues decidirse a transportarse, sobre todo en el, en el transporte público eficiente que debería de haber. Eh, se entiende entonces esta, esta, es, esta reflexión de, de, de la regidora. Por supuesto, eh, llamó la atención la votación porque fue una votación donde seis este, síndicos y regidores votaron en contra ya. O sea, para que vean que ya se está dividiendo el, el, el, el, el ayuntamiento y hay muchas presiones y lo demás, pero se está dividiendo porque es muy difícil, de verdad, cuando Lolita dice, bueno, pues cómo ciertos personajes de Guanajuato, conocidos, puedan estar avalando todo esto, pues yo se los vuelvo a repetir, no entiendo con qué lógica, eh, regidoras como Cecilia Pols, como Cecilia González, el propio Carlos Chávez que tiene muchísimo más cacumen que el, que el, que el, que el alcalde puedan estar avalando toda esta bola de barbaridades. Digo, este, no, tiene, no, no, no tiene lógica, de, de veras. No hay sentido común en todo esto. De tal manera que este asunto de parquímetros va a directamente al despeñadero. Están haciendo algo que está muy mal, muy mal hecho. Es una ocurrencia más. Ahora sí, Memo, pues este, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que vamos a hablar de Museo de las Momias, no? De parquímetros, Lolita. Pero antes, Lolita pidió la palabra. Eso, sí. Gracias. Eh, mira. La justificación, la justificación que dio en nuestro querido alcalde es que para, para poder este, el, el recabar dinero, para poder contratar a 100 policías más, es por lo que están haciendo lo de parquímetros. Esa es la justificación tonta y absurda que él da. Entonces, los 100 policías se van a dedicar a cuidar los carros de la subterránea y la seguridad de, de, de todos los, los ciudadanos que dónde queda. Entonces, son justificaciones tontas, son patadas de ogado que realmente la gente debe de saber, debe de saber y debe de conocer y como tú lo dices y lo vuelvo a reiterar, los regidores y síndicos no estudian, no estudian la ley, deberían de estudiar las propuestas o las iniciativas que este señor da y poderlas fundamentar como lo hace Paloma Robles Lacayo, ¿sí? que no es parte de la comisión o a lo mejor sí es parte de algunas de las comisiones pero sin embargo ella estudia todas las propuestas que se suben al, al cabildo y ella le refuta el porqué, sin embargo bueno ya lo estamos viendo esto de parquímetros es realmente y luego en la subterránea en la subterránea donde este, la tenemos como, como una de las maravillas del mundo y sin embargo no las van a cuidar o sea, ¿qué le pasa a este señor? Realmente está mal. Está mal y, y, y a él no le interesa si, si la subterránea se está cayendo a pedazos. Él con tal de, de sacar dinero y de sacar dinero hasta de las piedras. O sea, para poder él sustentar o más bien solventar sus gastos personales. sí, Porque no creo que se haya ido a... a, este, a a Washington, sí fue a Washington, creo, a Washington sí, este va a recibir un premio que pagó, porque ya sabemos que, que lo pagó, ¿sí? Salen ahí las notas donde, donde está, está pagado. Entonces, ese tipo de situaciones y para poder hacer su, su hotel más bonito, no sé, o sea, realmente él lo que está haciendo para poder sacar dinero de donde puede, este... Está, va, va a poner parquímetros, o sea, es una realmente una tontería y que la gente lo sepa que no está bien justificado el que va a contratar 100 policías más para, pues, será para cuidar este los parquímetros porque, pues, ¿quién los va a cuidar? Ese es mi comentario. Sí, Carla, por favor. Tu micrófono. Perdón. Gracias. Este, una cosa bien importante que, bueno, ya sabemos que los ciudadanos no valemos nada para, para Navarro, ¿verdad? Porque pues ni siquiera se hace esta, pues ya no digamos, eh, se nos toma en cuenta ya, ya ni siquiera una encuesta de percepción para ver cómo, cómo vamos a, a reaccionar. Entonces, aquí sí es la invitación abierta a los ciudadanos porque imagínense ustedes, la configuración, la configuración espacial de nuestra ciudad, Bien lo decía Arcos, bien lo decía Carlos, muchos vivimos en Callejón. Tenemos que hacer uso de la vía pública para poder tener nuestros carros, nuestros autos en un lugar. Ni modo que te subas el carro cargando a tu casa, ¿verdad? Entonces es ridículo, realmente esto es ridículo lo que esta persona quiere hacer. Si son 620, 620 lugares que él está diciendo, nada más de la subterránea, eso fue lo que dijo, o son en total. Perdón, en total él este, está hablando de 620. Yo no creo que haya 620 lugares en la subterránea. No, Probablemente no. si es la este, Paseo de la Presa y, y la Lóndiga, pues sí se completen los 620. Es que sí, dijo, no, no, perdón, sea. es que dijo que, dijo que, que era por, por, este, lo va a sectorizar. Son, son creo cuatro sectores. ¿sí? Abarca embajadoras, Paseo de la Presa, una. Un sector más o menos. El otro sector creo que es Alóndiga y San Javier. O sea, o sea primero lo, lo, lo está sectorizando. ¿sí? Eh, tengo, tengo, no recuerdo ahorita bien, pero creo que son cuatro sectores en los que él piensa, pero ahorita lo que él está proponiendo es nada más en lo que es la subterránea pero pues está muy mal de cualquier manera, o sea, aunque no vivamos por la zona de la subterránea, pues afecta a todos, porque esa gente que ya no va a tener un espacio en la subterránea va a tener que recorrerse a algún otro lado, y luego los que vivimos aquí, que nos vamos a ir a la panorámica, o sea, hay mucho vandalismo, hay muchísima violencia, es, es no no está pensando, no está pensando en el tejido social, no está pensando en las dinámicas sociales que tiene que, cómo se van a, Hacer más complejas nada más por una estupidez y por una idea que él tiene de hacer un negocio. Ahora, él ya tiene un, un estacionamiento aquí, o sea, el, el estacionamiento que está aquí en Embajadoras es municipal. El que está aquí en el jardincito a un lado del Hotel Embajadoras, él es municipal. Quiere más, quiere no, más. Carlita, y el estacionamiento que tienen los regidores y síndicos y él, o sea, el de él está atrás del Teatro Juárez, ¿sí? Y ahí nadie se puede estacionar más que él. Y ya abajo, en la subterránea, donde está una reja, ahí se meten síndicos y regidores, que también paguen. Entonces, que empiecen ellos, que empiecen ellos pagando para que pues pongan el ejemplo. O sea, tienen no que ser Porque, porque esa es una privatización del espacio público. Y ellos pueden pagar, porque ellos tienen un sueldo de 40, 50 mil pesos por seguirle el juego a, les, a las tonterías del... Presidente municipal, pero la gente que tiene un salario mínimo, o sea, el salario mínimo está en cuánto? 90 pesos, alcanza casi los 90 pesos. Imagínate, una persona que tiene que ir a trabajar y que tiene que pagar su salario por estacionar su carro, entonces, ¿de qué va a vivir? Él no está viendo la realidad social, él está viendo desde su visión así cerrada y cerquita de su grupo social que le rodea, pero que vea los índices. Que se meta a ver las estadísticas, cómo es el, el municipio, cómo están las estadísticas de empleo tan bajas. O sea, no todos trabajan en el gobierno, no todos trabajan en de Godinazo, no todos están en, de regidores. Son hoteleros, hoteleros. Vea, no todos son restauranteros ni hoteleros. Que vea la realidad social, que vea cuando, cuánto gana una persona del alumbrado público allí en su ayuntamiento. Que vea cuánto gana una persona que trabaja barriendo las calles en su ayuntamiento. Policías un policía. O sea, ¿qué va a pasar con esas personas? ¿Van a tener que pagar para estacionarse para hacer uso del espacio público? Eso está oh, no. muy mal. Carla son 96 pesos diarios si dejas ahí tu, tu 96 ah, no, más 96 pesos, pesos más los 15 pesos, este eh, 100 ¿qué? Este 111. No, es que es una es una estupidez, es una es una aberración lo que este señor está haciendo no no está pensando en la población está pensando en su beneficio y en sus intereses sí pero yo yo quiero recordarles que hace tres hace tres ayuntamientos cuando estaba Edgar Castro también empezó buscando un estacionamiento y todo y nosotros decíamos desde entonces que lo que había que hacer era un plan de movilidad el plan de movilidad que resuelva cómo los guanajuatenses de la cañada van a vivir y convivir, <risa> y, y incluso los, los turistas. Entonces, hace falta, decía Carlos, concluyamos algo de los parquímetros, bueno, que no haya parquímetros ni coches, que haya un servicio eficiente de transporte público, como lo propone Ángel desde hace 30 años, y ya, pero no dan pasos en ese sentido, sino como que no queremos ver... Que, eso es una, que ese es el camino correcto y queremos seguir poniéndole parches a la forma en que vivimos. Okay. Precisamente, Memo, precisamente por eso no hacen las, las sesiones abiertas, o sea, presenciales. Precisamente porque Alejandro Navarro tiene miedo de que la gente, ¿sí? los ciudadanos que estamos interesados en que no se avale y que haya presión. Porque tú sabes que al estar presente en una sesión de cabildo, eh, haces presión a, a, a las, a los, a los, al ayuntamiento, a todos los regidores y síndicos. Por eso él no quiere que sean presenciales, aunque ya es el semáforo verde, no quiere de ninguna manera que sean presenciales. Él está avalando que porque se pueden este, contagiar, que si los regidores, que si... Eso ya lo, lo, lo manifestó nuestra secretaria del ayuntamiento, la maestra Isabel, digo, ¿sí se llama Isabel? Este, ¿sí, verdad? Marta, Marta, Isabel. Isabel, Marta Isabel. Este ya lo ya lo comentó que va a esperar a ver qué dice el alcalde para poder hacer las sesiones. Se le ha pedido, y ya lo han pedido varios, varios este, ciudadanos y colectivos y grupos de que se hagan las sesiones abiertas, o sea, presenciales, no abiertas, perdón, presenciales, y sin embargo no quiere. Tiene miedo a esa, a esa presión eh, ciudadana. Uh -huh. Sí. Paco, que Francisco Montiel quiere hablar. Sí. Bueno, así muy rápido. Lo primero que quiero decir es que este cada ciudad tiene sus características, sus complejidades. En cierta manera, pues en todas ellas existen esta figura de los subempleos, de los ranileros, de los que están ahí en las partes donde la agencia estaciona para en un momento dado, pues, hasta apartar lugar, ¿no? Entonces, también esa es una irregularidad, pero una irregularidad no se combate con una arbitrariedad. Entonces, para hacer una instalación de parquímetros en una, en una ciudad como Guanajuato, pues, no se va simplemente a lo que el mercado de tecnología hay. Se requiere que tenga dispositivos realmente acordes a la ciudad en caso de que estos pudieran funcionar y que se pudiera dar. Pero no que se quiere invertir absolutamente más que en lo que él considere que es lo viable de inversión. Por otra parte, yo recuerdo que los impuestos tienen que estar en proporcionalidad con lo que se gasta para recabarlos. Entonces, si va a gastar más en cobrar lo que son los el, el parquímetros que lo que en un momento dado pueda aportar, pues entonces ahí pues ni siquiera hay negocios, simplemente son formas de decir, yo soy muy innovador y yo mire lo que voy. Pero también omite la parte tecnológica. Teniendo una serie de entidades académicas, científicas de la, de la, de la, de la ciudad, pues yo no veo que participen sectores de tecnología para diseñar cosas que a la ciudad le interesen. Entonces, por donde quiera se ve que es, es una visión sumamente estrecha de lo que es la administración pública, bueno, inclusive de lo que es el concepto de administración, no porque lo que se ve en este caso es que se busca por todos los medios ver cómo me hago de recursos para lo que yo pienso que eso es lo que yo quiero hacer, no lo que la ciudad necesita, ni menos la ciudadanía. Entonces, como que si hay para mí una, un abuso de los aspectos, de los resultados de la democracia, y que este hombre se escude en que la ciudadanía lo respaldó, no. Lo respaldó una estructura electoral a modo pagada por los mismos impuestos y pagada por los mismos ciudadanos. Pero en realidad yo pienso que también es una parte importante en la construcción de ciudadanía, ¿no? Que el ciudadano, por el voto que ejerció o por el que este, emitió, o simplemente por su derecho al voto, pueda en un momento dado expresar su forma de pensar y su propuesta para que sea tomado en cuenta no es muy aceptable ni muy válido que un pequeño grupo o peor todavía una persona este, imponga su voluntad pero lo estamos viendo a nivel nacional entonces pues en realidad tenemos una situación sumamente compleja pero por algo se debe empezar y yo creo que lo que el observatorio en este momento está planteando para la ciudadanía pues son reflexiones de mucho valor que ojalá puedan ir avanzando poco a poco y se materialicen en hechos como lo que entiendo sería una marcha el día de hoy justamente para protestar sobre todo los avisos de arbitrariedades en especial la de los tránsitos que están cargando multas por todos lados y sin fundamento gracias gracias Carlos eh, digo Paco eh, bueno ya, ya llevamos este hora y media y apenas llevamos dos temas, yo sugiero que los el resto de los temas los pasemos para las próximas semanas para que podamos ir abarcando cada uno de ellos este, de manera más íntegra y le quede claro a, a, a, la, a nuestros eh, oyentes y también hagamos una labor para que los 130 mil gentes que no participan en la vida ciudadana de Guanajuato lo hagan entonces, este, yo les propongo que hagamos eso. Oye, Memo, este, bueno, si se escucha, bueno, este, yo creo que podemos todavía entrar al último, este, y luego seguir otros temas, eh, pero, pero sí hay que comentar. Esta visión del alcalde de que con la votación a su favor, porque él intuye o cree que la elección fue una elección para su reelección, cuando eh, la elección constitucional fue para constituir un ayuntamiento y de este ayuntamiento había tres problemas. En reacción. Y la. Pero la finalidad de la elección era constituir un ayuntamiento, no que él se reeligiera. Entonces el señor se equivoca en toda la línea, no ha leído la constitución, no ha visto cómo se hacen las elecciones. Y esto es culpa, sí, del IEG, el Instituto Estatal Electoral, que nunca hizo eh, hincapié de que se trataba de una elección de ayuntamientos, no de presidentes municipales, sino de ayuntamientos. Pero entonces, tras pasar los votos de su reelección, ahora se friegan y ahora aguantan todo lo que yo les voy a imponer, junto con mi grupito de regidores y de síndica, este, pues eso es inaplica, inaplicable. Incluso por eso, eh, recientemente el propio, el propio observatorio sacó un posicionamiento al respecto. No hay cheques en blanco en la democracia. O sea, hay que ir punto por punto y la rendición de cuentas tiene que ser eficiente y efectiva. De tal manera que esto que está diciendo es un argumento engañabobos. Eh, el otro asunto, Memo, para cerrar si quieren, es el asunto de las momias, del acceso a las momias, que trajo aparejado una discusión muy importante sobre el conflicto de interés del alcalde al votar este tema. Eh, se, propuso, se propuso que se subiera a más de 100 pesos eh, el acceso a las momias. Eh, también la, ahí sí, la, la super especialista en eso es la regidora Robles Lacayo en el asunto de las momias. Entonces, lo único que refirió es que... El INA tiene eh, varios eh, estratos de cobro, de, de, de acceso a los museos y lugares y sitios históricos. Eh, los que más cobran son el Museo Nacional de Antropología, el Museo Nacional de Historia, que es el Castillo de Chapultepec, eh, Palenque y, che, y Chichen Itza, y cobran 85 pesos la entrada. Ese es el cobro. En los museos regionales, que es el segundo estrato, el cobro es de 65 pesos por persona, que es el caso del Museo de la lóndiga de Granaditas. Luego, por eso ella decía, bueno, pues el caso de las momias, pues hay que cobrar como se cobra en Granaditas la entrada. Y aparte, si lo que se quiere hacer es atraer más turismo, pues evidentemente mientras más menos alto sea el cobro va a haber más turismo, va a beneficiar a toda la ciudad. Curiosamente no, van en contra de la reactivación económica aquí y dicen 100 pesos. Eh, y el, el asunto de la, del, del, del conflicto de interés es que la familia del alcalde tiene museos de, ¿cómo pusimos ahí? De horror y de espanto y cosas así, el Museo de las Torturas y la Casa del Cochero y los Lamentos y no sé qué tanto, que son eh, museos con la misma temática de miedo y susto que las momias de Guanajuato. Es vergonzoso. Este, yo ahí estoy en contra de Paloma y de todos los que este, les parece padrísimo andar exhibiendo esto porque la gente nada más va a va una casa de los sustos, o sea no hay nada más atrás de eso y entonces entre casas de sustos, pues hay una que cuesta 100 pesos la entrada y si costara 150, pues evidentemente la gente tiene que decidir los, los, la, la gente que quiere ir a asustarse tiene que decidir entre un museo u otro entonces, a, mientras más caro sea el Museo de las Momias, más beneficiados se ven los museos particulares y privados de la familia de Navarro. Claro, claro. Entonces, ahí está el conflicto de interés clarísimo. Está clarísimo el conflicto de interés. Mientras más se aumente el acceso al Museo de las Momias, más beneficiada se verá la familia del alcalde en sus museos de leyendas, de sustos, de torturas y de todo lo demás. Entonces no podría votar, no solamente no votar, no podría intervenir en la discusión del tema. Eh, enojado, muy enojado, muy indignado, pidió la palabra para decir si sí estoy votando, si sí voy a votar porque no hay conflicto de interés, porque yo digo que no hay conflicto de interés. Bueno, pues ahí está el conflicto de interés. Es clarísimo. y entonces pues este, se puso a votación el asunto. Eh, de algo sirvió la votación porque lo bajaron a 96 pesos o algo así, no pudieron, simplemente le, le aumentaron la, eh, eh, la inflación y entonces pues se quedó en 96 pesos en lugar de ciento y pico. Este, pero de todas maneras, pues se ven beneficiados los, los negocios particulares de, de la familia política del alcalde. Adelante, de Lorita. Bueno, pues ya lo comentaste, Carlos, efectivamente, si sí hay conflicto de interés, de que era lo que yo comentaba, pero aparte la regidora Cecilia González dice que para los guanajuatenses se cobre una tarifa especial, como si, para que vayas, Carlos, como si todos los guanajuatenses nos interesara mucho ir al Museo de las momias. o sea, a veces hacen unas propuestas ridículas. ¿Quién, quién de Guanajuato va a ir cada ocho días? o cada 15, o cada mes, a visitar el Museo de las Momias, por Dios. O sea, no sé, no sé, yo no, no entiendo, no entiendo a veces las posturas que hacen este, los regidores. En este caso, Cecilia González, que fue la que hizo esa propuesta, y de hecho yo estuve siguiendo la transmisión de, de la sesión número 3, y yo le hice un comentario, le dije, no, o sea, como, gracias, gracias por pensar en los ciudadanos guanajuatenses, porque nos va a, este, a, a dar mucho gusto que nos estén bajando a los el, residentes de Guanajuato el precio para entrar al museo, porque pues, nosotros vamos a ir cada ocho días o cada quince, no sé. La verdad, es eh, ilógico, ilógico hacer este tipo de propuestas. Y bueno, me extraña. Que Cecilia González se haya prestado a decir, eh, Cecilia González de Silva, para, porque hay otras Cecilia, eh, la regidora Cecilia González de Silva, que se haya, haya dado esa propuesta para que los guanajuatenses acudamos porque nos van a dar un precio preferencial para entrar al Museo de las Muñas. Es realmente incongruente e ilógico. Es yo, yo, yo sí entiendo eh, lo que les pasa. A, a los regidores y a los gobernantes en general, se obnubilan, el poder obnubila su razón, su lógica. ¿Cómo es posible que los guanajuatenses o los que llegan a, a instancias de poder solamente vean el Museo de las Momias como una posibilidad de ingresos a las arcas y no se den cuenta de que estamos explotando a los muertos, que su ética no la pongan por delante de sus decisiones. ¿Qué, qué nos pasa? Yo lo, lo único que veo es que el poder no, lo ciega, no les permite ver ese asunto que debería darnos vergüenza, que en Guanajuato vivimos de los muertos y no, como el resto del país, buscamos otras alternativas de ingresos para el municipio. Sí, Carla. Eh, me gustaría resaltar dos temas dos puntos eh, miren, la ley orgánica municipal para los regidores este va para los regidores y para Navarro dice en su artículo 4 porque se la deben de saber de memoria y si no señores regidores la pueden bajar de internet, está disponible ¿eh? dice que la autoridad municipal únicamente puede hacer lo que la ley le concede ustedes ah. están haciendo todo lo contrario, ahora en cuestión del conflicto de interés el reglamento, el, la ley de responsabilidad administrativa del estado de Guanajuato y que también refiere a la ley orgánica nos dice que es la posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones de los servidores públicos en razón de intereses personales, señor presidente municipal, familiares o de negocios. Muy atentos, regidores. Porque si ustedes están votando en algo que, su, que ustedes o sus familiares tengan que ver en cualquier tipo de negocio, ese es conflicto de interés. Y es una falta grave que puede ser llevada a cabo por medio de una demanda. Entonces, ahí creo que es un medio que se debe de agotar, Carlos. Sí, a ver, creo que aquí se necesita una explicación. Es un poco más complejo, por eso muchas veces no se le entiende bien. A ver, todo mundo, todo, cualquier funcionario público puede tener conflicto de interés. ¿Por qué? Este caso, por ejemplo, eh, un, un buen presidente municipal cuya familia política tiene museos de horror y de espanto y de miedo, pues dice, señores, yo no puedo votar aquí, yo no puedo intervenir porque tengo conflicto de interés, manifiesto que hay conflicto de interés. ¿Qué quiere decir conflicto de interés? que La decisión puede ser alterada por los intereses personales que yo tengo en esa decisión. Por eso yo no voy a intervenir. Y entonces le digo a mis compañeros, ustedes decidan si se sube, si no se sube. Yo no tengo nada que ver porque estoy en conflicto de interés. ¿Qué pasa si de todas maneras yo voto y yo digo no declaro que no tengo conflicto de interés? Bye bye. Y yo voto. Entonces, ese conflicto de interés a lo que lleva es a un delito y el delito se llama tráfico de influencias. Ese es el asunto, no más que este el señor no entiende tampoco la cuestión, dice yo no tengo conflicto de interés y por lo tanto declaro yo que no hay y por como yo lo declaro, pues no hay. No, entonces te va a llevar precisamente al tráfico de influencias y ese es un delito de índole penal de los servidores públicos. Ese es, ese es el problema. Espero que quede muy bien aclarado. Si tú no manifiestas tu conflicto de interés y decides intervenir en una decisión donde hay claro conflicto de interés tuyo, entonces ese conflicto de interés se convierte en un delito y ese delito se llama tráfico de influencias. Sí, muchas gracias, Carlos, por la aclaración. Este me parece muy pertinente. No sé si ustedes crean que debemos continuar con esta sesión o la dejamos ya hasta para la próxima semana, en la que continuaremos viendo pues, otros temas que, son, eh, que han tomado el ayuntamiento y que son polémicos también, como es el problema del agua, el cobro de, a las cableras, el abuso, el abuso policiaco, los mercados, las ambulancias, las guarderías el pago de recolección de basura, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas oye, gracias a todos. Oye, oye Memo, va sí. un mes apenas, un poquito más de un mes, y, y pues ya esto está hecho verdaderamente un desgarriate. Es increíble la, la forma en que está procediendo el ayuntamiento, sobre todo por... Eh, eh, su decisión mayoritaria de, apoy de apoyar las, las cosas este, que propone el alcalde y que pues realmente tiene vuelto un verdadero relajo la vida política de Guanajuato. En solamente un mes ya el asunto va por muy mal camino. Sí, este, bueno, le voy a pedir a Lolita que nos haga favor de, de leer si es que hay Hoy comentarios de los de los seguidores de Facebook Live. Este Lolita, no no, no sé si, sí, si sí. hay comentarios el día de hoy o no. Sí, Memo, sí hay comentarios. Gracias. Eva Guillermina Sabiñón Mejía dice, buenos días. Leonora Villegas, buen día. Armando Morales, buenos días. Saludos desde Oregon. Leonora Villegas dice, esa lógica de Navarro, Carlos, es absurda. Y es una pregunta. ¿Los que votaron por su planilla le firmaron un cheque en blanco? Y, y contesta ella misma, no. Gerardo Rivera, muchas gracias a todos y especialmente al señor Arce por sus recomendaciones sobre la cuestión predial. Leonora Villegas dice, perdón. Uy. Leonora Villegas dice, Navarro dio a entender de que el ciudadano que estuviera inconforme con el valor que le otorga Catastro Municipal podía solicitar una evaluación de inmueble, pero tenía que pagar al perito entre mil y mil quinientos pesos. Esto es cierto, me parece injusto que el, desem, eh, que el que desembolse sea el contribuyente porque la obligación de hacer la valuación es el municipio. Por eso les hicieron su sistema a los peritos, por eso están tan contentos con Zárate. Ahí hay una, un círculo vicioso. Y eso nos lo dijo un perito ayer en una mesa de trabajo. ¿eh? Leonora Villegas dice, gracias por la información, Carla. Hace un año Navarro declaró que durante 2021 se iba a actualizar Catastro, al parecer no hizo nada. Leonora Villegas dice, desde mi punto de vista, la administración municipal no puede pensar en parquímetros si no resuelve primero el gran problema de movilidad de la ciudad. Eh, Leonora dice, de otra manera es evidente que el fin que persiguen es el recaudatorio. Nuevamente, Leonora Villegas eh, comenta, creo que el arquitecto Ramón González tiene el conocimiento y la capacidad para liderar la planeación urbana de la ciudad pero también creo que Navarro no lo escucha y eso es una lástima porque está eh, subutilizando sub más bien sub su capital intelectual. Lorita, una de las cosas que se pedía ayer recurrentemente en las mesas de trabajo del programa municipal era justo eso, la autonomía del implante. Ojalá que esta que esa ese convenio que se firmó con esta autoridad internacional, que de verdad pongan los ojos en Guanajuato y que se cumpla, que no sea nada más para la foto de la firma, ¿no? No es que una autoridad escucha? internacional, o es, es una de, organización, organización, organización ¿no? asociación civil, como nosotros, pero pues, que se Rafa. encarga de pro, pro promover la democracia. Pues sí. ojalá que hagan algo, porque realmente, o que observen bien, porque eso fue, era muy recurrente, o sea, la autonomía del implante, la autonomía del implante. Hay gente del implante que sabe trabajar, que tiene otra visión, pero mientras las decisiones sean políticas, esta situación no va a cambiar. Okay. Adelante, Lolita, son muchas... La, la... Luis, Luis Arce dice, aguas, ¿hay contrato de los drones? ¿De quién es el negocio de los drones? ¿La información de los drones es adecuada? ¿Cómo está contratada la compañía? ¿Cuánto cuesta? ¿Está prevista la, elaboración, la erogación en el presupuesto? Son preguntas que hace Luis Arce. Que nos lo diga, que nos lo diga el ayuntamiento, ¿no? Que alguno de los regidores. Así es. Pero claro. También Luis Arce dice, si el municipio requiere recursos, que haga lo que otras administraciones, que haga rifas, puede rifar momias. <ríe> Eh, Carlos Barrera aún dice, a todas luces, el observatorio es un grupo político golpeador. Desde que se formó no han dicho algo propio de un observatorio. Se dedican a criticar y algunas veces a hablar sin fundamento. Se nota Leguas que su formación es para hablar en contra de... Del presidente municipal. Lo bueno es que casi nadie los tome en cuenta. Palabras al aire. Acuérdense que dos, 29 mil personas están de acuerdo con el trabajo de la administración. ¿En dónde? ¿En dónde están, señor? Las 29 mil. Oye, oye, Lolita, nada más a, a mi amigo Carlos Barrera, hay que decirle que pues, si no nos toman en cuenta, que no se preocupen. Oh, sí, ¿para qué, pa qué bueno, si no nos toman en perdón, si no nos toman en cuenta, porque yo no sé por qué escribe. <risa> La que sigue. <risa> no, y aparte ¿no? y somos 195 mil habitantes, no y, y solo, 20, solo 29 mil están con él. Y 10 es, mil ¿no? y 10 mil votos comprados. Y, diez, bueno, y diez, esos 29, 10 sí. mil. Comprados. Bueno, pero pues es que hay que ver qué beneficios tiene también el señor Barrera, porque él quedó como algo así, o ¿no? una cosa así del de, de CIMAPA entonces, bueno, pues ahí tiene algún beneficio. <risa> eh, Mario Rodríguez Yebra. Ah, por cierto, también comentó que excelente el premio que le dieron a Navarro. Escribió su comentario en Twitter, creo. Eh, Mario Rodríguez Liebra dice, excelente, de acuerdo con su comentario, eso de los drones no es un juego, tiene que estar regulado y controlado. Así es, porque el aire es de nivel federal, creo, y, y, y tiene que tener un permiso a nivel federal. <risa> Pero bueno, eh, la gente, mm, sí estamos, sí, sí tenemos conocimiento, señor, señores de Barrera. Luis Arce, hay una nueva realidad en el país. Los ayuntamientos que económicamente no son viables pueden modificarse y constituirse en administraciones con city managers, eliminando los cabildos clásicos y eliminando costos. Así es. Mario Rodríguez Yebra dice, afortunadamente tenemos una sociedad más crítica y observadora de las acciones del gobierno. Finalmente el pueblo es el patrón de los funcionarios públicos y tenemos todo el derecho de fiscalizar lo que se hace y cómo se hace con el erario público. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros este, como ciudadanos, como observatorio? Eh, nosotros estamos diciendo, porque nosotros, Alejandro, aunque le, no, le duela y le moleste, no, es, nosotros somos sus patrones él es un trabajador de nosotros Leonora Villegas dice Carlos, lo peor es que esa absurda idea que tiene el alcalde con relación a este observatorio y que piensa que el voto raquítico a la planilla de Navarro, Navarro fue otorgarle un cheque en blanco se replica Leonora Villegas Lolita, yo fui a las momias hace más de 40 años y no he vuelto pues, pues sí, ¿quién va a ir? <laughs> Mario Rodríguez Llebra dice, excelente el comentario del licenciado Carlos Arce. Leonora Villegas dice, como comentó el arquitecto Arcos, si realmente actualizaran el catastro del municipio conforme a las normas, no estarían pensando en buscar nuevas e ilusorias fuentes de ingresos. Si sí hay mucho desorden, pero este viene del desorden de obra pública municipal. Y pues son todas las, las que tengo yo aquí en el Facebook. sí. Bueno, pues este, les damos las gracias a todo el mundo. Son, faltan 10 minutos para la una de la tarde, o sea, casi dos horas y les agradezco mucho a mis compañeros la presencia el día de hoy en esta sesión abierta del Observatorio Ciudadano de Guanajuato y a nuestros seguidores también eh, la próxima semana. A ver si Lolita antes. de que y ya Nada más para terminar y para decirle al señor Carlos Barrera, aún. Es... Este, no nada más nosotros estamos haciendo las críticas. Hay gente muy inconforme y de hecho hoy va a haber una marcha, una manifestación de la presa de la olla este, y no la estamos convocando ninguno de nosotros. Es una persona, un ciudadano y son muchas más gentes que se unieron a esto. Señor Carlos, sí nos están escuchando, pues, igual que le agradecemos que nos escuche y nos critique también, estamos abiertos para todo. Gracias. Oye, Lolita, ¿se puede dar la información de la marcha? Porque a lo mejor más personas quieren unirse. Pero, ¿tú la tienes? No, no, no la tengo a la, a la mano, no la tengo. Bueno, yo quiero recordar que el observatorio ya casi tiene seis años. Y en este tiempo también felicitamos en algún momento al ayuntamiento de Guanajuato, en el caso de Edgar Castro Cerrillo, cuando reconoció... A, a Paloma Robert Lacayo y a María Estela Arteaga y les dijimos que los felicitábamos por esos nombramientos. O sea, no solamente eh, estamos diciendo que no, sino también reconocemos cuando la autoridad hace las cosas correctamente. Este Bueno, nos vemos la próxima semana en punto de las 11 de la mañana del próximo sábado. Muchas gracias, buenas tardes, buen provecho. Hasta bueno, luego.